Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer salmón con pasas y piña Y los ingredientes son 4 lomos de salmón Una lata pequeña de piña en almíbar con su jugo Una cebolla, sal, 50 gramos de pasas Y 100 mililitros de jerez que lo hemos tenido macerando durante 4 horas y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar aceite una vez que está caliente echamos la cebolla y la pochamos A los dos minutos lo que hacemos es echar sal a los lomos de salmón y los echamos en la sartén para que se vayan haciendo. ahora vamos a darle la vuelta y así todo ya se ha hecho por los dos lados ahora lo sacamos y lo dejamos en una fuente de cristal y ahora rápidamente echamos las pasas con el jerez y la piña con el zumo y dejamos evaporar el vino ya se ha evaporado el vino y ahora Apagamos el fuego y lo tenemos que echar por encima Y ya está listo para comer Como veis es muy facilito de hacer Y es ante todo natural Bueno amigos espero que os haya gustado Los lomos de salmón que hemos hecho hoy